Bien, hoy estamos aquí en el desarrollo de la primera fase de la rehabilitación, conservación de la muralla del Marrubial. La muralla de la Avenida del Marrubial es una de las murallas árabes más importantes que tenemos en nuestro país. Una muralla que durante muchísimos años no ha tenido intervenciones importantes de consolidación eh, sobre sus problemas eh, estructurales, de resolver los problemas estructurales que tiene esta muralla. Y por fin, bueno, pues eh, ya estamos en el primer tercio de arreglo de esta primera fase. Estamos arreglando todo lo que es la parte superior y todo lo que son la, la parte exterior de la, de la muralla, como se puede ver, estamos consolidando eh, la parte de arriba, fundamentalmente de las torres, que tenían una grieta muy profunda y que estaban haciendo mucho daño a la muralla y bueno, los lienzos que, que, van, que dan a la, como digo, a la parte de la avenida del Mar Rubial. Es una obra que se hace con dinero municipal, está licitada en 232.000 euros y, como digo, se trata de consolidar y de cuidar nuestro patrimonio histórico. El cuidado de nuestro patrimonio histórico es fundamental para bueno, el futuro de, nuestro, de nuestra ciudad. Nosotros hemos vinculado muchísimo también la parte turística a la parte patrimonial y a la parte cultural. Bueno, pues que esto sea visitable, que la muralla esté en condiciones, además de la recuperación de nuestra historia y de ...de nuestra cultura, también es un aliciente... ...para todos aquellos que nos visitan... ...además como es lógico para los cordobeses... ...y las cordobesas que ya mismo podemos disfrutar... ...de cómo la muralla está absolutamente restaurada... ...y en plena fase de conservación".